Hoy les compartimos 10 mandamientos clave para no caer en los engaños de los ciberdelincuentes. 1. Proteja los dispositivos móviles. Utilice un anti-malware que ayude a detectar, contener y erradicar las amenazas que se reciben en los dispositivos. 2. No rotear los dispositivos móviles. Esto eleva las posibilidades de atraer mayores amenazas. Cambiar o modificar el firewall demuestra vulnerabilidades para los ciberatacantes. 3. No instalar aplicaciones desconocidas. Es importante que al momento de descargar aplicaciones en aparatos móviles sean reconocidas. Esto permite elevar la seguridad y gozar del respaldo del fabricante. 4. No otorgar permisos a aplicaciones. Generalmente, estas suelen pedir permisos y como usuarios les otorgamos los mismos, pero muchas veces este tipo de permisos solo recogen información para ser usada de diferentes formas. 5. Implemente un multifactor de autenticación. Este proceso, además de ser uno de los más fáciles de aplicar, también le hace la vida difícil a los cibercriminales. Hoy día, los dispositivos móviles traen más herramientas que permiten proteger la información. De ahí el reconocimiento facial, sistema de huella, entre otros. 6. Desconfíe de los correos electrónicos. Entre más atractivo es el correo, más hay que desconfiar y no crea en todo lo que le envían. Generalmente los phishing traen una amenaza de alerta a los usuarios llevándolos a abrir los adjuntos que contienen malware. 7. No difiera las actualizaciones. Mantener actualizadas las aplicaciones en el sistema es un hábito necesario. Cuando el sistema pide actualización, realícelas. Recuerde que los sistemas más antiguos son los que mayor probabilidad tienen de ser atacados 8 limite los privilegios no todos los colaboradores deben contar con las mismas capacidades para entrar a las aplicaciones de las compañías organice y limite los privilegios de quienes tienen acceso a las plataformas empresariales así podrá generar mayor seguridad de la información 9 Evite abrir archivos, hacer clic en links o llamar a números desde mensajes no solicitados. Los cibercriminales tienen todo tipo de estrategias para engañar. Analice con detenimiento los archivos que recibe y evite abrirles la puerta a los criminales. 10. Respalde sus datos. Tener un backup es fundamental. Además de resguardar los datos más importantes de la compañía, le permite saber qué medidas tomar ante un ciberataque.